Misty, misty, Misty, Misty Me paso el mundo en Slash slas. Me entristece pensar en mi realidad. Sé que soy buena persona, que nunca perdona. Me quiero pegar un tiro sin mirar atrás con esta sociedad. ¿Para qué confiar? Las personas no valvan, rechazen, se decepcionan. Me siento adelantado a una realidad donde solo me quiero suicidar. Dejo una carta, dejo una nota. Mientras que me corto las venas, una voz en mi cabeza. Me grita sin parar, será que esquizofrenia. No me dé solo un cuchillo con sangre, escribo una nota de suicidio, me despido. Mientras que mi memoria se quedan en el olvido. Contas de sangre, respiro incontrolables El mundo sigue queriendo pasar La gente que ya no son esclavos dice basta Aguanta muchas realidades que son escasas El mundo es una farsa un tiro porque cada vez que miro Mira no es capaz de pasar ese desafío No estás de suicidio Si te digo que no confío Porque no soporto ese castigo Solo quiero ser tranquilo Quiero tener un motivo para seguir vivo Me estoy enloqueciendo, me quemo Mi cuerpo poco a poco, poco va muriendo Por una sociedad que no merece una segunda oportunidad Con el paso de los años estamos matando Animales, incluso los seres humanos Una realidad donde no se puede confiar hacen los demás la sociedad te quiere controlar Eso es una farsa, el mundo es una estafa Te vuelve una hoja blanca, con una sola palabra te engañan Dice te raro este año solo porque destacamos. Una realidad escasa, la gente tiene doble cara Dice que soy realista pero callar Una realidad escasa Esto que han soportando yo Pensando, susurrando, luchando por un sueño deseado Una realidad, Una realidad escasa, la Casi gente tiene doble cara Dicen que soy realista pero callan Una realidad Ay, escasa, la gente tiene doble cara Dicen que soy realista pero no callan oh, oh, oh. <risas> Me paso el mundo <risas> en SLAB oh. <risas> Mystic Ha and makeup, Yeah